Hola, hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa. A este momento consciente A este live. No lo quieran llamar. Voy a mirar que me estén yendo. Hola, hola, hola. Yes. Bueno. <ríe> Para empezar, quiero darme un momento para conectar con la energía la energía de este programa, la energía de los maestros, la energía de la luz la energía del amor bueno voy a crear este espacio de comunión con las mujeres que estén listas para soltar y trascender lo que es el amor de pareja. No porque lo, no lo podamos vivir, no porque no lo puedan vivir, sino porque, porque el amor de pareja no se convierta en una limitación, sino que, se, sino que te vuelvas una mujer consciente, madura y libre para elegirte todas las veces que tengas que elegirte. Inclusive por encima de ese amor de pareja o por encima de cualquier otra relación. Incluso cuando tenemos hijos, el mayor regalo que le podemos dar a nuestros hijos es ser nosotras mismas, es elegir para nosotras mismas, es crear para nosotras mismas, es convertirnos en nosotras mismas, en el ser poderoso, grandioso que somos, en las diosas poderosas que somos. Ese es el mayor regalo que le podemos dar a nuestros hijos, porque una mujer feliz, consciente, creadora, poderosa, puede hacer mucho más que una mujer sumisa, sometida, um, luchadora y e incluso eh, con una responsabilidad muy grande como los hijos, pero viéndolo desde un punto de vista de... de ¿cómo se llama esto? es que ya ni, ni siquiera me llega la palabra de sacrificio, exacto o sea, esas mujeres las tenemos que transformar, tienen que cambiar no podemos seguir siendo el mismo colectivo eh, femenino que lucha, que sufre, que llora que se sacrifica, que primero son todos los demás y de últimas son ellas hay que aprenderse a elegir y a elegir y a elegir todos los días, bajo todas las circunstancias, por encima de cualquier cosa y cualquier persona. Y eso te va a empoderar y vas a lograr tus objetivos mucho más rápido, mucho más ágil, mucho más conscientes. Y vas a tener todo el universo a tu favor para crear. Entonces voy a empezar esta, esta primera parte de este programa de Diosa Poderosa porque quiero ir por partes, entonces como ya me ha tocado a mí misma trascender todo lo que es esta parte del amor de pareja, de todo lo que es trascender mis relaciones, incluyendo mi, mi hija, incluyendo, incluyendo eh, crearme a mí misma y recibirme a mí misma primero, para poder crear algo más grandioso con ella y para ella. Y darle ese ejemplo. Pues digamos que estamos listas para poder eh, transformar a muchas mujeres. Y esta semana he tenido otro aprendizaje muy bonito. Con alguien muy especial. y En el cual eh, volví a elegirme. <risa> volví a elegirme y... Trascendí un estado, digamos, de unos estados que estaban mucho en mi energía sexual y que por ende eh, tenía que vivirlo, tenía que vivir esta experiencia para trascenderla, para luego darme cuenta ya que ya no la requiero, que ya la trascendí, que ya la superé y que me elijo a mí por encima de cualquier cosa. Entonces, cuando te liberas y cuando liberas tu energía sexual, cada vez la vuelves más poderosa y la colocas para, a trabajar para ti y la colocas a ser una parte de ti ingobernable. <risa> eh, los proyectos, el dinero, la riqueza se empieza a mover porque esa es una de nuestras energías más poderosas. Si una parte de la, si una parte de la energía más poderosa es el amor, otra de las energías más poderosas es la energía sexual, o sea, la energía de creación. Y si esa energía sexual se vuelve una energía para nosotras, para nutrirnos de todo el, el amor que nos merecemos solo por ser nosotras. <ríe> Imagínense el poder tan grande que tenemos. Entonces, en, este, en esta primera parte de este programa, vamos a liberar todas esas cosas. Vamos a liberar nuestra energía sexual. Vamos a liberar nuestra, nuestro estado de pareja. Nosotras debemos convertirnos en nuestra mejor pareja. Nosotras debemos convertirnos en nuestra mejor amante. <ríe> o hacer al dinero nuestro mejor amante <risa> y a empezar a traer desde lo que cada una es desde lo que cada energía de cada mujer es empezar a traer todo lo más grandioso para su vida porque hay unas que somos muy, digamos, muy de la luz, muy del amor yo por ejemplo me identifico más con un estado de luz Misión, o sea, con la energía de Buda, que con la energía de Cristo, por ejemplo. Eh, soy más de esa energía búdica. Mm, y está bien, es perfecto. Otras veces fui una energía más de, de India, más de, de la energía de los dioses de India, por ejemplo, de Lakshmi, de... Eh, de Krishna, uno va pasando como por sus épocas, como que como por sus como por sus eh, memorias espirituales. Um, al principio también eh, estuve conectada mucho con la Madre María, con eh, las otras maestras de la metafísica. Entonces, bueno, uno va cambiando como de energías. Pero al final, eh, unas pueden ser muy de la Madre Tierra, entonces pueden estar encarnando energías muy de la Tierra, muy de los cuarzos, muy de las piedras preciosas, eh, de los elementales de la Madre Tierra. Eh, podemos ser de todos, sacerdotisas, brujas, hechiceras, eh, hadas... Budas, como por ejemplo Quan Yin. Bueno, entonces todas estas energías maestras eh, lumínicas y poderosas universales, pues también las podemos empezar a usar a nuestro favor para crear esta vida grandiosa, poderosa y magnífica que nos merecemos. Las mujeres solo por existir. Y esta mañana fue muy bonito porque me mostraban los milagros. Empecé a ver todo como un milagro. Y empecé a ver toda mi vida como un milagro. Entonces eso, cuando tú cambias la percepción de la forma en que ves las cosas, o cada vez las ves con una percepción más elevada, sabes que estás entra entrando en un estado de poder más grande. Imagínate ver todo como un milagro, tu mente acostumbrarse a ver todo como un milagro y cuando tu mente se, ali se alinea con tu estado espiritual, con tu estado del ser, ahí sí que empiezas a crear solo milagros. <risa> Entonces, bueno. Tenemos partes físicas, tenemos partes emocionales, tenemos memorias y tenemos asuntos mentales y espirituales que transformar. Pero lo vamos a hacer de una forma más ligera, más contundente, más productiva. Entonces vamos a crear este programa, primera esta primera parte que serían de tres meses. Vamos a trabajar tres meses con las mujeres que estén listas para decir... Eh, me trasciendo a mí misma, incluso... Elegirte por encima de todo es trascender... La relación que tengas contigo misma. Si te dejaste para lo último, si te dejaste para después... Si te dejaste para algún día para ser feliz en algún momento o si todavía estás creyendo que algo de afuera te va a crear esa felicidad pues estás a tiempo de tomar conciencia elegirte y elegir este programa para que puedas empezar a despertar todo ese milagro que tú eres <ríe> Qué bonito todo ese milagro que tú eres y convertir tu vida en un milagro Es que, me es que me acuerdo, es que me acuerdo, me acuerdo que ahorita me estaban mostrando eso, que yo era un milagro porque a mí no me esperaban y yo me metí, yo me colé. <ríe> y al final, a pesar de todas las circunstancias, nuestro mayor éxito fue haber nacido. te Imagínense, reencarné, <ríe> logré hacerlo. <ríe> Y tras de todo eso me mostraban todo lo que he trascendido y superado. Te me decían, eres un éxito tras éxito, tras éxito, tras éxito. Y yo decía, oh, wow Todo es un cambio de percepción mental. Todo es elevar nuestra mente al estado divino, al estado de la presencia, para que la ilumine y para que empieces a ver las cosas muy diferente y como la mente proyecta la realidad esa va a ser la realidad que vas a crear aquí vamos a hacer de todo vamos a contribuir con todo, vamos a contribuir con el cuerpo vamos a contribuir con la energía sexual, vamos a contribuir al campo emocional al estado mental y a tomar todas esas energías espirituales y bajarlas a este plano tierra para crear y co-crear con ellas, co-crear como el universo cuántico que somos y que podemos crear cualquier cosa. ¡Ay! Estoy emocionada. <risa> Esto se ve bomba. Entonces, bueno, voy a sacar el flyer de y la información del programa, lo voy a estar eh, publicitando para que empecemos... Cuando me digan que empecemos, empecemos. Al universo no le interesa si, es, si en qué mes estamos, en qué día estamos, en qué hora estamos. <risa> Cuando el universo diga, es ya, es ya. Porque todo, todo momento es aquí y todo tiempo es ahora. En el mundo cuántico, en el universo. Entonces, ¿para qué vamos a esperar? ¿Qué vamos a esperar? Si todo está dado. ¿Para qué vamos a demorar más nuestra felicidad? ¿Para qué vamos a esperar más nuestra riqueza? ¿Para qué vamos a hacer esperar más nuestra evolución? ¿Para qué vamos a hacer esperar más a nuestra grandeza? Wow. Estoy canalizando la información y todo se vuelve así como ¡guau, oh, wow, qué bonito! Yo misma me sorprendo. Entonces, listo, vamos a hacer este programa, vamos a estar trabajando, eh, creo que lo vamos a hacer en grupo, las personas que quieran trabajarlo a nivel personal, pues creo que también sacaré unas, para, sacaré unas sesiones para eso, sacaré un tiempo para esas sesiones personales, pero entonces ya miraremos cómo vamos a, a crearlo, cómo vamos, cuáles son los términos y condiciones. ¿Eh? ¿Al universo como que le gustó ese término? Ayer estaba usando ese término con alguien. Términos y condiciones. <ríe> muy bien. Me parece bien, universo. Tengamos muy claro los términos y condiciones. ¿Estás listo? Yo solo voy a sacar esos términos y condiciones, los voy a bajar, los voy a canalizar y ya lo estaremos entonces viendo. Entonces... Bienvenidas a todas las que están listas para hacer este trabajo personal, este trabajo interior, este trabajo acompañado de mí. Eh, y bueno, ¿qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar esto? Tengo muchos recursos para ayudarles, tengo muchos eh, procesos, tengo muchas lecturas, tengo muchos libros. Todo lo que se vaya necesitando, se los voy a ir dando en este programa para que lo procesen, para que lo trabajen, para que lo transformen. Todo lo que el universo me permita ser y hacer en este programa lo haré. Y todo lo que me vaya mostrando lo vamos a ir eh, haciendo y canalizando toda esta información, transmitiendo toda esta información. Y bueno, ¿qué más es posible? Nos vemos. Chao, chao. Gracias.